¿Una, dos, tres, días. De... Vengo de México y vengo a exponer la huelga de periodistas más larga en la historia de nuestro país. Hola, soy José Aranda y vengo de la CGT de España. Hola, soy Marce Santay. Hola. Hola. Hola, soy Marcello, soy el síndico de la Cielo de Catótrin. Soy Elena, del sector ferroviario de CGT, España. Hola, soy Herbert, miembro de CSP Colutas de Brasil. Hola, soy Ima Juley Pérez Bedoya, del municipio de Medellín, Asden, en Colombia. Je suis Nara Kladera de l'Union Syndicale Solidaire et du Réseau Syndical International de Solidarité et de Lutte. Assalamu alaikum suis al Federation United Trade Gujarat de la Confederación Hi, I am SD and I'm coming from de from Turkey. suis Maman syndicat de travail du Ra au de Amigos, están trabajando los sindicatos de Mali. ¡Ragazzi! Soy Amendola Marcello de la CUB d'Italia. Italia. Te mando un saludo a todos y Hola, soy Alberto, vengo de CGT España, Metal Valladolid. Cześć, nazywam się Paweł Nowoszycki y estoy un miembro del sindicato de metal de Polonia. Forza, la lotta non deve finire. Solo valico la rahmatullah. Estamos en el cuarto encuentro. ...de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Lucha en Dijon... ...y es un, un proyecto de, de reunir organizaciones de diferentes países... ...de diferentes horizontes. Hoy hay aquí 35 organizaciones, o de 25 países al menos... ¿no? ...pero se van incorporando cada año eh, muchas otras y en muchos otros países. Pensamos que la red sea la única posibilidad que tienen los trabajadores... Eh, para poder organizarse en forma autónoma y no condicionada de lo que son las políticas económicas a nivel internacional. Estar junto con los sindicatos que piensan de esta manera es también de qué forma podemos crecer este tipo de sindicalismo alternativo alrededor del mundo. Entonces, generar un instrumento como este pues tiene un papel muy importante para la clase trabajadora del mundo.